Dicen que cuando las personas entran al ciclismo nunca más vuelven a ser las mismas. Se sumergen en un mundo que giran dos ruedas, en donde el idioma oficial es el Watt, La comida típica son las barras y las bebidas son isotónicas. Un mundo donde las relaciones personales dependen de un plato grande y uno pequeño. Donde las luchas son con uno mismo y las guerras son solo entre mente y cuerpo. Esto es algo que las personas normales no logran entender y por eso dicen que los ciclistas están mal de la cabeza. Y sí, podríamos decir que somos psicópatas. Sufrimos de un crónico y raro desorden por montar bicicleta, con unas ansias anormales por pedalear y sentir libertad. Yo soy Salco.